Test o evaluación condicional. En ocasiones necesitamos comprobar que se cumple cierta condición para ejecutar cierta parte del código, de tal forma que es necesario evaluar una o varias expresiones condicionales para observar si esto se cumple, de tal forma que de ser cierto se ejecute el código siguiente. de tal forma que esto pueda ser mostrado. Podemos ver que la condición anterior no se cumple, eh, no mostrando el resultado. Sin embargo, si cambiamos la forma de la expresión, vemos que se muestra el resultado. Esta evaluación puede utilizarse con varios tipos de, de condicionales, de tal forma que pueden ser operados con, la orden, con las órdenes AND y OR, de tal forma que es posible generar eh, cierto tipo de resultados o de análisis con, ante varias evaluaciones. Podemos observar que la orden AND es posible que no dé el resultado correcto, sin embargo, con la orden OR sí quedaría el resultado correcto. Es posible realizar eh, varias evaluaciones a, a un mismo tipo de, de datos o es posible también realizar evaluaciones en caso de que la evaluación anterior no fuese correcta, de tal forma que podemos utilizar la orden el if, de tal forma que podemos utilizar la la orden el if con estos con estos criterios, de tal forma que podemos ir operando y realizando múltiples operaciones en función de, las, de los distintos resultados igualmente podemos generar una última utilización, que es el ELSE, que será lo que será en caso de que ninguna de las eh, condiciones anteriores sea correcta. De tal forma que podemos ejecutar y visualizar si alguna de estas condiciones se ha ido cumpliendo y si se ha ejecutado. También podemos utilizar en Pythons más recientes la utilización de condicionales incluso para la asignación de variables. De tal forma que podemos asignar una variable con un valor de 3, por ejemplo, si se cumple cierta condición. De lo contrario, se le dará otro valor, de tal forma que podemos visualizar finalmente el resultado. Este tipo de programación puede ser más moderna y puede ser visualizable el código de una manera más fácil. Sin embargo, es posible que pierda parte de la compatibilidad con versiones de Python antiguo. Podemos observar qué sucedería si cambiamos el signo de la operación, viendo que en este caso se utiliza la, la otra asignación. Podemos observar que esto es denominado el operador terciario en otras programaciones. También, Podemos utilizar otro tipo de programaciones en lugar de con una única función con varias líneas de código a ejecutar, de tal forma que éstas deben ir identadas de una manera similar para que se ejecuten todas a lo largo de, del tiempo, de tal forma que de lo contrario no se ejecutarán las, las líneas, ya que es una única línea la que muestra el resultado. También podemos ejecutar varias líneas de un entorno condicional mediante la identación, ya que los dos puntos nos generan un entorno, el cual está posteriormente organizado por indentación de tal forma que si tiene el mismo número de espacios en su parte inicial, estas líneas de código pertenecen al mismo espacio, de tal forma que es posible ejecutar varias líneas que cumplan una condición. Igualmente, podríamos terminar este condicional if rompiendo la indentación de tal forma que al eliminar cómo esto es identado, se, se ejecutase de manera independiente a la comprobación del condicional if. Igualmente, podríamos intentar anidar varios condicionales if, de tal forma que se pudiesen cumplir, o no, varias condiciones simultáneamente. De esta manera, podemos comprobar si se cumplen ambas condiciones. De ser así, se ejecutaría el código siguiente. O de no ser así, no se ejecutaría el código siguiente. De tal forma que esto permite la disposición de múltiples condiciones. Los distintos if empezarían a, a, a contemplarse a partir de la consideración falsa del elif anterior. O del ELIF anterior. De tal forma que esto nos podría eh, permitir ejecutar múltiples condicionales.